Un gusto saludarles nuevamente, mis amados. Hoy, continuamos con el libro de Crónicas. Este libro tiene como autor Esdras. Su fecha de composición, probablemente, está entre los años 425 y 400 a.C. El tema principal de este libro es la herencia espiritual de Judá. Tiene como propósito unificar a la gente de Dios y enseñarles que la genuina adoración debe de ser el centro de la vida individual y de la vida social. Originalmente, a este libro se le conoció como evento de los días, Luego fue dividido y se le puso un nombre nuevo. Se le llamó las cosas que pasaron. No es una continuación de la historia de la nación de Dios. Más bien es una duplicación y un suplemento al primer y segundo libro de Samuel y primer y segundo libro de Reyes. En el primer libro de crónicas vemos que se extiende desde Adán hasta la muerte de David y este cubre el mismo periodo del tiempo tal como lo hacen los 10 primeros libros de la Biblia desde Génesis hasta el segundo libro de Samuel. El segundo libro de crónicas narra los hechos desde el comienzo de del reinado de Salomón hasta el fin del exilio, sin las genealogías que se hallan en el primer libro de crónicas, en los capítulos 1 y 2. El primer y segundo libro de crónicas cubre el mismo periodo de la historia hebrea, tal como lo hace el primer y segundo libro de reyes. Además, se debe mencionar que el concepto principal de los libros de crónica es el espacio de tiempo después del exilio. Durante este tiempo, el mundo antiguo estaba dominado por el imperio persa. La pequeña provincia de Judá era todo lo que quedaba del reino de David y Salomón. Los persas habían reemplazado al rey con un gobernador provincial. Aunque se les había permitido a los israelitas regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, su situación no era nada, ni parecía a los tiempos de David y Salomón. A pesar de que el primer libro y segundo Libros de reyes se parecen al primer y segundo libro de crónicas no son idénticos sí tienen una similitud así como hay cuatro registros distintos acerca de la vida de Jesús y esto lo podemos leer en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan así de la misma manera los reyes y las crónicas ofrecen dos perspectivas históricas distintas. Podemos ver que el primero y segundo libro de los reyes se escribieron para los que estaban en el exilio, mientras que los dos libros de crónica se escribieron para aquellos que estaban en una comunidad post-exilio, es decir, después del exilio. Los reyes nos hablan acerca de Israel y Judá, mientras que crónicas nos habla de Judá solamente. El libro de los reyes narra la historia hebrea desde una perspectiva profética, mientras que el libro de crónicas nos narra la historia hebrea desde una perspectiva sacerdotal. Podemos ver que el segundo libro de Reyes termina con Judá e Israel como cautivos. El libro de Crónicas, escrito después del periodo de cautividad, resume la historia de Israel poniendo énfasis en la herencia espiritual de los judíos como un intento para unificar a la nación. Este es un trabajo exhaustivo acerca de la historia de Israel sin embargo resalta lecciones espirituales y enseñanzas morales en este libro se narra los triunfos de David no sus pecados además le da mucha importancia vital al templo como centro de la vida de la nación. El primer libro de crónicas nos habla acerca de Adán y por sucesión genealógica llega hasta el rey David. Luego narra los 40 años de su reinado. El segundo libro de crónicas nos habla de Salomón como rey nos habla acerca de la construcción del Templo, de su reinado pacífico y por último, de su próspero reinado que le otorgó fama universal. Luego, narra el reinado de Rohan, hijo de Salomón, y de la división del imperio. Este libro registra los logros y fallas de los 16 reyes, reyes de Judá y por último la destrucción del templo que Salomón construyó el escritor del libro vemos que trata de poner la adoración como centro de la nación podemos leer en segunda de crónicas en el capítulo 7 versículo 14 que nos dice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 a escudriñar cada día la palabra de Dios Y como dice este versículo El pueblo se tiene que humillar ante la divina presencia de Dios Te propongo a que te humilles ante la presencia de Dios A que invoques su nombre A que ores A que le busques a que te conviertas de tus malos caminos. Apártate del mal camino y vuelve a tu Creador. Es tiempo de volver a los pies de Cristo. Es tiempo de apartarnos de los malos caminos. Si te ha gustado es estar escudriñando la palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo te invito a que veas los siguientes videos a continuación hablaremos un poco sobre el libro de Estras que sea nuestro amado Padre y Señor Jesús, bendiciendo tu vida grandemente, dándote sabiduría y entendimiento. Que Dios te bendiga en el poderoso nombre que es sobre todo nombre. Amén.